Definitivamente. A veces pensamos que las personas que tenemos a nuestro lado nunca nos van a traicionar. O a veces pensamos que, van bueno, simplemente conocerlas, sabemos cómo son. Hoy Santa MX trae este álbum solitario para todos ustedes. Les escribí con letra de sangre y sudor. Para poder hacerla sonar en cada lugar, en cada rincón, y que me pueda llegar a los oídos de varias personas, así como las personas que no pudieron estar con nosotros, o para nuestros paisanos mexicanos. Y a todos los que me escuchan, mil gracias por apoyar este producto mexicano: Alamense 100%. Sántame X. De records, Flowmaster, FM Top Beats. Esta es mi All old school.